Buenas, ¿cómo están? Hacía tiempo que no hacía un video así, eh, hablándoles directamente, porque los últimos videos que hice fueron una saga de cuestiones técnicas sobre Linux y espacios de swap y memoria RAM y todo ese tipo de cosas. Y ahora que estoy un poco liberado, me falta el último video de esa saga también, que es donde voy a dar una opinión personal sobre el tema, pero ahora que estoy más liberado, eh, pude hacer un video medio cortito. Eh, me han ocurrido cosas también. Eh, no pude manejar los tiempos como yo hubiera querido pero bueno siempre estamos acá al pie del cañón siempre siempre poniendo lo mejor y dándole la, la mejor fuerza para que todo salga bien hoy te voy a hablar de el robo de teléfonos me acaba de pasar me acaba de pasar me robaron dos teléfonos en menos de un mes en menos de 20 días exactamente eh, de diversas maneras me pasaron las cosas entonces dije Nunca me había puesto a pensar de, que me, que de lo que podía haberme pasado y de, y de lo que realmente pasa cuando te roban. Uno, siempre que protege el teléfono, dice, bueno, le voy a poner contraseñas fuertes, bueno, le voy a poner más de una contraseña, bueno, le voy a poner, eh, voy a usar los asistentes de Google para poder bloquearlo a distancia y poder eliminar todos sus datos y voy a, voy a ponerle una solución complementaria. En mi caso yo había puesto kasperky, tenía estaba pagando el antivirus kasperky eh, Bueno, resulta que cuando a vos... Te presentan un arma y te dicen dame el teléfono y dame las contraseñas no hay absolutamente nada que te ayude por más que tengas un sistema de seguridad enorme en el teléfono el mejor del mundo todo lo que vos quieras nada te va a ayudar porque vos estás vulnerando al, al darle la contraseña a la persona que se hace con tu móvil le estás ofreciendo la llave maestra para que haga cualquier cosa entonces qué hacen lo resetean lo reinician y lo dejan como un teléfono recién salido de fábrica y lo venden en el mejor de los casos vamos a hablar bastante de eso así que si te interesa el tema quédate por acá porque mirá que es hay que prestar atención a estas cosas uno no sabe lo que le puede pasar hasta que realmente le sucede dos breves descripciones de dos herramientas excelentes que hacen de todo con los teléfonos a distancia te, te voy a explicar en Android no se precisa nada para tener una seguridad eh, superlativa, una, una seguridad enorme. Porque Android puede hacer lo siguiente por sí mismo. Primero, localizar tu teléfono en Google Maps. Si a vos te lo roban el teléfono o lo perdés, lo podés localizar en el mapa de Google con ubicación exacta. Google te dice, el teléfono está acá. Entonces vos podés ir hasta la puerta de la casa de la persona que tiene tu teléfono con la policía no vayas solo, no te hagas el Rambo, ni el Jack Norris, ni el Bruce Lee, ni nada de eso, ni el cierto talón. Tenés que ir con la policía, eh, golpear la puerta y decir: Tenés mi teléfono, dámelo porque se va a complicar. ¿Tá? Eso lo puedes hacer con eh, el asistente de Google, que eso es gratuito y viene con Android. Bien, segunda cosa. Puedes hacerlo sonar, aunque esté en silencio, esté en modo no molestar, o el modo, que se, el modo descanso, lo que se te ocurra. Igual Google puede subir el volumen al máximo, hacerlo sonar y que no pare de sonar. Entonces la única solución es reventarlo contra la pared o tirarlo para dentro del water, el teléfono, no sé, meterlo no sé dónde. Hacer un pozo 20 metros bajo tierra y enterrarlo. Puedes hacerlo eso con el de Google, todo gratis hasta ahora. ¿tá? Tercera cosa, puedes bloquearlo a distancia. Vos podés eh, bloquear la pantalla del teléfono a distancia con el asistente de Google también. Cuarta cosa, cerrar la sesión de tu cuenta a distancia para que en el caso eventual de que igual logren entrar, si es que vulneraron tus contraseñas y demás, igual no accedan a tus datos de Google, ¿sí? Ni a tu Gmail, ni a tu Google Drive, ni a, ni a nada que corresponda a Google, ¿está bien? Quinto, eliminar los datos del teléfono. Puedes mandarle un comando a distancia a Android para que elimine todos los datos del teléfono de nivel personal. Foto, documento de trabajo, todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Eso lo haces desde un ordenador. A vos te roban el teléfono, enseguida, lo más pronto posible, vas a un ordenador y puedes hacer todo esto solamente entrando eh, a, la, a la URL que, que Google te da para eso. Perfecto. Yo tenía todo eso habilitado, pero tenía más. Mirá qué Interesante. Yo estaba pagando Kasperky, que cuesta unos entre 10 y 12 dólares por año, no es nada y es tremenda seguridad, yo siempre digo, hace decenas de años que vengo opinando que Kasperky son los mejores que existen. A mí no me importa que se hayan peleado con el gobierno estadounidense, porque el gobierno estadounidense se pelea con todo el mundo, entonces partiendo de esa base a mí eso no me interesa. Eh, a mí me interesan eh, los resultados que dan las empresas en materia de seguridad. Son los mejores siempre. Y además de ser los mejores siempre, desde hace miles de años, bueno, decenios, los tipos tienen, presentan un rendimiento, por ejemplo, en Windows, que es espectacular. Casi, casi no causan ningún impacto en el sistema operativo. Cosa que Avast y AVGE son aberraciones tecnológicas que lo que hacen después, de, aparte de protegerte muy bien, te enlentecen en el sistema operativo y hablando de Windows, que ya que es un sistema operativo eh, tosco y lerdo, lo, lo enlerdecen y lo entosquecen todavía más. En el caso de que es excelente, no tenés ningún problema con eso, es livianito, parece que no hubiera nada, pero hay todo. Parece que no hubiera nada, pero hay todo. está Bueno, ¿qué podía hacer? ¿Por qué yo tenía, estaba pagando la seguridad que me ofrecía Casperky y si yo tenía la mejor seguridad proporcionada por Google y gratis? ¿Por qué? pues con Casperky vos puedes encender el micrófono inadvertidamente y escuchar. A distancia, eso hasta donde yo sé con Google no se puede hacer. a ver que sí, vos le prendés el micrófono a distancia y escuchás todo, todas las conversaciones que están teniendo en ese lugar donde estén los ladrones de tu teléfono o quienes lo hayan comprado al teléfono, ¿verdad? El, el teléfono se revende, lo compra otro y escuchas escuchás todo. También puedes encender la cámara inadvertidamente y ver. Mira lo que te estoy diciendo. Le prendés la cámara de atrás, la de adelante y ves, ves, ves todo el interior de la casa. Tercero, Tomar fotos con todas las cámaras del teléfono. Puedes sacar fotos, fotos, fotos, por todos lados. Y además te permite hacer todo lo que Google también te permite, excepto cerrar sesión en la cuenta de Google. O sea que con Casperky vos tenés tres pasos de seguridad adicional súper importantes. No me quedo ahí. Mi teléfono tenía dos contraseñas súper difíciles. ¿Qué pasó? Cuando me robaron el teléfono a punta de arma, me dijeron dame la contraseña y que tuve que hacer darle la contraseña la persona accedió al teléfono y el teléfono estaba protegido también las aplicaciones del teléfono estaban protegidas por otra contraseña que me dijo dame la otra contraseña y se la tuve que dar entonces a qué voy ni un iphone que según tengo entendido pueden esconder los accesos a la información que si eso es así, como me lo dijeron es un poquito mejor que Google en ese aspecto, nada más que en ese aspecto, es una medida de seguridad eh, dentro de un sistema de código cerrado que no se sabe lo que hace ni cómo lo hace, por lo menos tiene eso para mí nunca va a ser mejor un iPhone pero dentro de todo hay que hablar de la seguridad en general, y perdón si en este video estoy hablando un poco en crudo porque todavía estoy un poco afectado por la situación Entonces, bueno. y aparte así es como yo opino nada más que le pongo color, esta vez va medio en crudo la cosa aunque tengas un iPhone y te, y, te, y, te, y te agarres de eso para decir, ah, yo tengo iPhone solo por eso, o lo tengo porque además de eso tiene algunas otras funciones que me gustan más o lo que sea, nadie te va a salvar cuando te pidan las contraseñas de acceso a tu móvil. Entonces, ¿qué es lo que te vengo a explicar en este video? Varias cosas. Ahora nomás te voy a dejar accesos directos a cómo cerrar eh, sesiones de tus redes sociales. Tengo un ejemplo para Facebook, otro para LinkedIn y otro para las cuentas de Google. Es lo mismo en todas las redes sociales, ¿está bien? Eh, va, va a corresponderte a ti buscar inform la información que falta. Son muchas redes sociales y el video sería muy largo. Yo no puedo explicar para todas las redes, pero si sí te voy a explicar para tres de ellas y es más que suficiente porque te vas a dar cuenta cómo hacer con todas las demás. Además, capaz que estáis mucho eso. Antes que nada, antes que mostrarte eso, te voy a hablar de lo siguiente. Te voy a hacer una recomendación y espero que me escuches y que lo tomes como palabra santa o como regla o como algo incuestionable, porque te está hablando una persona que sufrió de esto mismo que te está hablando. ¿no? Y una persona vinculada a lo tecnológico desde hace años. Yo desde el 2007 estoy en el tema de la informática. ¿no? Y desde antes que vengo investigando y haciendo un montón de cosas. Esas son un poco mis credenciales por si no me conoces. Soy profesor también y demás. Bueno. Pero soy un entusiasta de la investigación informática y voy bastante contra la corriente. Eh, por eso doy muchos mensajes que en otros lados no se dan investigo más a fondo en algunos lados en donde a otros no le interesa bueno, nada ojalá te sirva esto que te estoy diciendo el teléfono tiene que ser para comunicarse y nada más fuera las cuentas del banco del teléfono fuera los accesos a Google Drive Fuera la, las, los administradores de tarjetas financieras, Visa, y e todo eso, sacalo del teléfono inmediatamente, saca todo y deja solamente redes sociales para comunicarte. Vos pensá, el teléfono, ¿qué es? Es una herramienta para ponerse el oído a hablar con la gente, ¿verdad? E eso a la, a la larga trajo aplicaciones de texto que te permiten también conversar por texto y por mensajes de voz. Hasta ahí está todo bien. No le sume Facebook. No le sumes Instagram, no le sumes Discord, no le sumes redes sociales a las cuales los ladrones pueden acceder y después chantajearte a vos o a todos tus contactos. Tené cuidado, pensá bien. Yo mismo, eh, que soy un tipo que usa Linux y que no usa ninguna cosa que no sea de código abierto, que estoy en esto de la seguridad hace mucho tiempo, que he hecho cursos, que he leído un montón de cosas, no me di cuenta que esto me podía llegar a pasar. Es más, este video ni siquiera fue necesario para que un compañero, un colega del liceo donde yo trabajo, que también sabe un montón de informática, se, cuando yo le conté todo esto, dudara y dijera, uh, voy a retirar todas esas aplicaciones del teléfono. Y la persona sola se dio cuenta, ni bien le empecé a contar del tema del robo. Mi hermano ayer estuvo conmigo y me dijo lo mismo, dijo, yo tengo todo esto en el teléfono, acceso acá, ya Bueno, volá todo, ya fue todo eso. Hay que empezar a cambiar la cabeza. El teléfono es para comunicarse. Punto. Está bien que sea una microcomputadora bolsillo y todo. Mira, a mí me robaron un teléfono que tenía dentro de mi casa. Me entraron a mi casa y me lo robaron. ¿Está? Para que te hagas una idea. Segundo, el otro me lo robaron en la calle. Entonces, no existe eso de. No, porque yo lo dejo en casa, entonces tiene todo. No. No, no, no, no. El teléfono es un teléfono y listo. Y aparte. El problema que hay con los teléfonos es que hace hacer clic y acceder. Vos haces clic y accedes a comprar pizza. Clic y girás plata. Clic y haces lo que se te ocurre. Consultás lo que venga. movés dinero. gastás, compras. La tarjeta metida en Google Pay tampoco. Volala. Si vos tenés una tarjeta metida en Google Pay y pagaste alguna vez y no la precisás más a la tarjeta metida ahí, bueno, eliminala y la próxima vez que la precises la volvés a agregar al teléfono. ¿Está bien? Elimina todo, ya hoy, ahora. Elimina todo. Deja juegos, deja eh, no sé, eh, WhatsApp, si lo usas, eh, Telegram, Signal, no sé, todo eso está todo bien. Y usalo para llamar, y usalo, no sé, instalale herramientas. Yo, yo por ejemplo, como técnico en redes, tengo un montón de herramientas que el teléfono. Eh, que desde el teléfono me permiten medir un montón de cosas de redes, hacer pruebas. Eso está todo bien. Pero elimina todo lo que pueda resultar en chantaje. Porque. Dentro de todo tuve suerte. Lo que me robaron por la calle me dijeron francamente, mirá, este, lo vamos a reiniciar porque lo queremos vender. No nos interesan tus datos. Pero si me hubieran dicho, si me hubieran dicho, dame el teléfono y se hubieran ido, yo quedo con el corazón en la boca, porque tengo acceso a todo y ellos se llevaron mi teléfono y todas mis contraseñas. Entonces quedas muy nervioso, muy preocupado por tu vida digital que es tu vida real. Si a vos te acceden en tu vida digital y hacen cosas que no corresponden en tu vida digital, te afecta de forma directa a tu vida real. Y ahí ni la policía puede hacer nada, ni el, ni un hacker puede hacer nada, ni nadie, ya está. Y este va a ser un tema de empezar a extorsionar, porque algunos ladrones que todavía conservan algunos eh, códigos, como fue que me pasó a mí, que no es que esté agradecido, pero dentro de todo hay que pensar también en eso, el medio vaso lleno, va a empezar a ser una, una forma de extorsión, ya no vender el teléfono, sino quedarse con el teléfono, entrarle a todas las redes a la persona y empezar a mandarle mensajes. Si no querés que publique esto, entonces pagame. Si no querés que pase tal cosa, entonces no sé qué. Si no querés esto, entonces, ta... entonces hay que tener mucho cuidado. Ya fue el teléfono como herramienta multitudinaria de hacer cualquier cosa. Tené cuidado y te recomiendo que desinstales todo lo que te comprometa ahora y que te acostumbres a usar una computadora con contraseñas, ponle contraseña a la BIOS, ponerle contraseña a tus cuentas de usuario. No uses cuenta de administrador, eh, ni en Windows, ni de root en Linux. ponle contraseña a todo, todo bien. La computadora, si no uses el recordar contraseña el navegador. Ya sabes todo eso, ¿verdad? Ya se sabe, por sentido común se sabe. Pero elimina todo del teléfono, cosa que si te lo roban, no hay problema. Te van a acceder al WhatsApp, cambias de número o haces lo que vos quieras y listo. ¿Está bien? Bueno hasta ahí va esta parte vamos a ver ahora qué pasa cuando te roban el teléfono qué es lo que hay que hacer cuando te roban el teléfono eh, no todo, no, no te voy a explicar todo, todo, todo porque no sé todo lo que hay que hacer sí sé muchas cosas que hay que hacer y que se pueden hacer pero hay algunas cosas también que las voy a dejar libradas a tu criterio por ejemplo, no te voy a explicar cómo se hace una denuncia de todo esto pero sí te voy a explicar cómo se cierra sesión en todos los dispositivos en la mayoría de las redes sociales o en, o en tres de las mayoritarias te voy a explicar también eh, cómo cambiar las contraseñas y todo eso, y te voy a explicar qué hay que hacer, ¿está bien? En general. Bueno, en primer lugar, ahí tenemos el LinkedIn de entropía binaria, ¿está bien? ¿Qué tuve que hacer cuando me robaron el teléfono? Bien, fui a, eh, vine a mi casa, eh, tomé mi computadora, inicié sesión en el LinkedIn de entropía binaria, me dirigí a esta parte, a donde hice yo, a vos vas a ver lo mismo, nada más que no vas a ver este iconito, vas a ver otra cosa Eso te abre este menú, vas a ajustes y privacidad Por eso le puse primero esto, después esto, todo está hecho igual Vas a ajustes y privacidad, ahí vas a ver esto que yo estoy viendo acá Y vas a inicio de sesión y seguridad, que es el tercer paso El cuarto paso es dónde tienes activa tu sesión Así se maneja LinkedIn, cuando vos entras ahí, haces clic ahí, te muestra esto Has iniciado sesión en dos sesiones. Sesión actual, esa no la vas a cerrar porque es la que iniciaste recién. Y después dice otras sesiones activas y te muestra todas. En este caso le da finalizar a todas. Finalizar, finalizar, finalizar. De esa manera vos estás cerrando sesión en, en, en el teléfono que te acaban de robar. Así, por más que hagan clic en el icono de LinkedIn, se les va a abrir LinkedIn y le va a decir bienvenido, regístrate. No van a acceder como hace, accedes vos, que haces clic en LinkedIn y ya te metes hacia adentro y ya entras a interactuar con la gente. Eso ya no se va a poder hacer si haces esto. Segunda cosa, acá estamos viendo el, el Facebook de Entropía Binaria, ¿está bien? Bueno, primero que nada, para, para cerrar sesión en todos los dispositivos externos a tu computadora, vas al iconito, lo mismo que en LinkedIn. Qué casualidad, ¿no? El grupo Meta y Microsoft haciendo lo mismo. Bueno, eh, vas al iconito ahí te surge este menú que está acá de ahí vas a elegir configuración y privacidad cuando lo elijas se, vas a ver esta ventanita ahí vas a elegir Configuración. Es el tercer paso el cuarto paso es a la izquierda elegir seguridad e inicio de sesión y cuando hagas clic ahí te va a aparecer esto acá a la derecha te va a decir dónde iniciaste sesión acá acá y ver más le vas a dar clic en ver más y ahí te va a mostrar todos los dispositivos que, en donde iniciaste sesión eh, con Facebook. Entonces, le vas a cerrar la sesión a todos menos a este. ¿Cómo haces eso? Vos fíjate que el que dice activa ahora, ese no lo toques, ese déjalo. Pues si cerrás ese, perdés acceso a tu cuenta de Facebook y vas a tener que iniciar sesión de vuelta. Entonces, la idea es cerrar la sesión al teléfono que te acaban de robar. Entonces, a todo lo que hay acá, a todo excepto este que dice activa ahora, vos dale... Clique en los tres puntitos, cerrar sesión. Clic en los tres puntitos, cerrar sesión. Fíjate que yo tengo abierto 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones. Tengo que cerrar cinco de seis. La que tengo activa en esta computadora no. ¿Está bien? ¿Qué tenemos acá? Eh, Google, Gmail, Google Drive, este, YouTube, todas esas redes. Desde todas esas redes se puede hacer lo mismo que de acá. Yo lo hago desde Gmail porque es mucho más mm, cristalino el proceso. Es mucho más... Este, eh, sencillo para mí por lo menos de entender te metes a tu gmail desde tu computadora y vas hasta abajo del todo abajo del todo a la derecha vas a ver una cosa chiquita que dice detalles también tocas ahí en detalles que te va a mostrar eso se te va a superponer una ventana a la ventana de abajo y te va a mostrar esto actividad de esta cuenta no sé qué acá puedes ver en todos los lugares en donde se, se inició sesión cuándo, en qué fecha, desde qué dispositivo, todo eso, si le hacen mostrar detalles, ¿está? Pero no, no viene al caso de eso. Tenés que darle acá, en verificación de seguridad, ese es el segundo paso de Google. Le das ahí, en verificación de seguridad, y eso te lleva acá. Cuando veas todo esto, le das clic en tus dispositivos. Es el tercer paso, como lo estoy marcando aquí. Cuando hagas eso, acá vas a ver todos los dispositivos en donde vos iniciaste sesión con la cuenta de Google. Basta con que cierres sesión, en todos ellos, excepto en el, en, el, en el que estás metido en el momento, igual que con todas las redes anteriores, para que ya no haya acceso desde los demás. Entonces le das clic acá y ahí te va a aparecer esto. O sea, vos tenés que entrar a este, a este, a este, uno por vez. Entrás a uno, vas a ver esto, le das sal de tu cuenta en el teléfono. Luego vas para atrás, entras al siguiente, sal de tu cuenta de teléfono. Luego le das para atrás, siguiente, sal de tu cuenta de teléfono. Y así con todos, ¿está bien? De esa manera se cierra sesión en las redes sociales. Queda en vos buscar cómo se hace en Twitter, en Instagram, en Discord, en donde sea que tengas. ¿tá? Telegram también te lo permite, WhatsApp no. Ese es un grave problema que tiene WhatsApp. Vos no podés cerrar la sesión del teléfono desde la computadora. Telegram sí te lo permite. ¿está bien? Hay cuestiones en donde no vas a poder hacer nada, pero en el 90% de los casos vas a poder solucionar el tema. Así que, ese es uno de los temas a tener en cuenta. Muy bien. Habiendo terminado con todo esto, volvemos. Bien, contraseñas. Tenés que cambiar todas las contraseñas de todas las cosas que tengas en tu vida digital. Lo que sea. Y tienen que ser todas distintas. Y tienen que ser difíciles. Esa es la única manera de protegerse. Cambia todas las contraseñas cuando te roben el teléfono o cuando lo pierdas. Todas Todas, hasta las que no sepas, no recuerdes. Bueno, rompete la cabeza, encontrá la contraseña de cualquier manera, o restablecer la contraseña, o hacer lo que quieras. Pero tienes que cambiarlas a todas. Y las contraseñas tienen que tener no 8 caracteres, más de 8 caracteres. 9, 10, 11 o más. Cuanto más, mejor. ¿tá? Más de 8, acordate. Primero que nada, largo, más de 8. Segundo que nada, al menos una letra mayúscula. Tercero, al menos una letra minúscula. Cuarto, al menos un número. Y quinto, al menos un símbolo. Por ejemplo, un porcentaje, una arroba, un ampersand, cualquier cosa. Un punto, una coma, un signo de exclamación, lo que quieras. Si no seguís estos conceptos, no estás haciendo las cosas del todo bien. ¿Está bien? Por acá te dejo este video que, es, que, es, que pretende impactar de forma directa en la gente. Por eso no lo voy a adornar demasiado, ni le voy a hacer mucho chirimbolaje, ni nada por el estilo. Esto es un mensaje crudo y directo. ¿Está bien? como siempre, así como mostré cómo protegerse sobre las compras fraudulentas con tarjetas de, de crédito y te he mostrado cómo te hackean en otros aspectos, te he mostrado también los problemas que hay en Tinder, en Happen, en las salas de chat, todo ese tipo de cosas. Bueno, este es un video de esa misma saga, digamos. ¿tá? Protección para la gente. A mí me interesa que la gente esté segura y esté bien. Así que más no puedo hacer. Hasta, hasta acá llego con los consejos. Espero que te haya servido el video y espero que lo hayas disfrutado y que te has impactado suficientemente como para que tomes conciencia acordate que ni un iPhone ni, un, ni el mejor android ni lo que quieras te va a salvar cuando te dicen dame la plata dame el teléfono y dame las contraseñas está bien vamos arriba gente un abrazo para todos y a seguir adelante